Este show alegrará sus días De lunes a viernes Desperta y descubrí Lo último que están haciendo Tus estrellas favoritas Con las últimas novedades Llenas de diversión Juegos, recetas Belleza, actualidad Información Además de noticias inusuales Que te sacarán sonrisas Disfruta de una mañana diferente En Despierta América De lunes a viernes, 6 de la mañana Poner 11 La capacidad de análisis hace la diferencia En esta mesa El fútbol evoluciona El cambio dependerá de los jugadores disponibles Un gran jugador debe estar preparado Para cualquier tipo de presión El fútbol se defiende con argumentos Mi obligación es dar un punto de vista Analíticamente hablando cuando se opina, hay que hacerlo con toda la pasión, nada de media cinta. 120 minutos, de lunes a viernes, 9 de la mañana, Pone el 11. Nadie nace siendo un gran cocinero. Se requiere de práctica y muchas ganas de aprender. Hola, soy Gina Pacheco y te doy la bienvenida a la cocina de Gina. Cada día, nuestros invitados especiales. ¿Qué tal? ¿Qué Bienvenidos a la cocina de Jibaja o del Chefcito. Te llevarán a su cocina. Vamos a cubrir todo, todo, todo, todo el pastel. Y te enseñarán las mejores recetas y tips de esta arte culinaria. Vamos a divertirnos, a pasarla bien, a aprender un poco sobre el tema de pescados y verán que vamos a disfrutar. Conviértete en todo un abo de la cocina E. La cocina de, de lunes a viernes, 11 de la mañana. ¡Poner 11 La vida profesional y personal de un doctor no es nada sencilla. Pues, ¿sí? Ando en la calle y me dicen, ¡ay, nos vemos, clavioso! Rodeado de situaciones cómicas y divertidas que te hará llorar de la risa. Tanto pensarla para que me hagas mate. Soy tu marido porque me das mate. El doctor Cándido te sorprenderá con sus inigualables vivencias Soy del servicio secreto Y es tan secreto de donde soy que no puedo decir de dónde vengo ¿eh? Viví estas historias en Doctor Cándido Pérez De lunes a viernes 12, mediodía, poner 11 Este no es un barrio cualquiera Germán, ¿qué has hecho toda la mañana? ¿Qué? ¿No es que... ¿Lo está viendo? ¿Sí? ¿Has estado jugando, gato? Y ellos no son los típicos vecinos En este edificio, las relaciones entre sus residentes son algo inusuales. Si me no está gusto en el edificio, pues úsale. ¡Húchale! ¿Me dijo úchale a mí? A mí nadie me dice úchale, señora Lorena, ¿eh? ¡Pues úsale! úsale, úsale, úsale! Conozca las historias detrás de los departamentos más cómicos de la televisión. ¡Tu perro! ¡Y se comió tu guión! Vecinos, de lunes a viernes, 12.30, mediodía, pone el 11. Por favor, corra, eh, prenda el carro, vámonos que se acabó. Historias de vida que se convierten en noticia, mostrando la dura realidad que pasan las familias en medio de problemáticas sociales, con reportajes y entrevistas que llegan al fondo de la información, mostrando desde los inocentes hasta los más culpables. Con confesiones importantes que nos revelará a los héroes sin capa. Y muchas otras realidades que se hacen invisibles a nuestros ojos. Por eso, no se pierda ni un minuto de... Aquí y ahora. De lunes a viernes, una de la tarde. Poner once. Le mantenemos todo el día informado. La actualidad en un minuto. De lunes a viernes, cada hora, a partir de la 1.30 de la tarde, hasta las 8.30 de la noche. Irreverente, directo y un poco loco. ¡Señores! Esto... Junto a una de las conductoras más polémicas y reconocidas de Latinoamérica. La placa, ¿Cómo están en el día de hoy? El mejor dúo de la televisión. El gordo y la placa. Que con sus invitados especiales te harán pasar grandes momentos. Diviértete y mantente al tanto de noticias, entretenimiento... Y los mejores chismes con El Gordo y la Flaca. Me entendí. De lunes a viernes, 4 de la tarde, por Canal 11. Fenómenos naturales y sociales que estremecen al mundo. Casi 40.000 personas, la mayoría visitantes, fueron evacuados de sus hoteles y pasaron la noche como pudieron. Noticias de actualidad que te sorprenderán. Información de primera mano, en el lugar con sus protagonistas. Todo lo que impacta a la sociedad llega hasta tu pantalla. Las autoridades de Sonora entrenan a cuatro perros para detectar casos de COVID-19. Primer impacto. De lunes a viernes, 5 de la tarde, pone el 11. El campo de batalla está preparado. Los equipos están listos. Es hora de que inicie la competencia. Las cobras y los leones pondrán a prueba sus habilidades físicas y mentales para superar los retos más difíciles y lograr así tocar la gloria. ¿Estás listo? Guerreros, de lunes a viernes 7 de la noche, por el 11. Disfruta con el Prime Time de Canal 11. Entretenimiento e información en un solo canal Desde las 8 de la noche, Andrea Yosa presentará historias reales Donde ayudará a darle solución a problemas que se viven a diario En el show de Andrea, regresa a las 9 de la noche El programa de nuestras tradiciones y cultura Preparando nuevas historias para el disfrute de todos Informe 11 Las Historias y a partir de las 10 de la noche, el acontecer de la actualidad de Costa Rica y el mundo en NS11, con Alexis Rojas. No te lo perdás, así que poné el 11. La solución podría estar más cerca de lo que pensás. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Ella es Andrea y buscará ayudar y resolver los problemas que muchos enfrentan. Historias reales que harán que las familias se sientan identificadas con estos conflictos del diario vivir. ¿Qué es lo que tú quieres? Quiero ver a mi hijo Encontrará la salida para todos aquellos que se sientan atrapados. Conoce cómo lo se resuelve en Andrea. De lunes a viernes, 8 de la noche. Poner 11. ¿Adivinen qué? Informe 11 a partir de este lunes regresa a las 9 de la noche y estamos grabando historias nuevas con esa esencia que nos caracteriza. Eso sí, les invitamos a que poquito a poco se vayan adaptando a la nueva normalidad que les advierto, en nosotros está mucho mejor. Regresa a las 9 de la noche, Informe 11. Estas son las principales noticias. La fuente informativa número uno en español. Ciudadanos de México que han regresado de China se sorprendieron ante la falta de control. Noticias internacionales en las que los hispanos pueden confiar. Las otras campañas no han invertido, no han tenido ese tipo de presencia en nuestra comunidad. Manténgase informado en Noticiero Univisión. Lunes a domingo, 10 y 50 de la noche. Pone el 11. Bienvenidos al Centro Pen Pen Pen nen, nen. <risas> ¿Quién dice que hablar de deportes no es lo más divertido? Listo, para ponerte a gozar Y emocionante que existe y Finalmente han llegado los goles Ellos lo viven al máximo lo Y te lo dirán con el mejor ánimo Y papito de chocolate es sentimental y, y es orgullosito, ¿eh? entonces no se lo enseñen mejor. Contacto Deportivo, de lunes a viernes 11.30 de la noche, por el 11 Despertarás bien temprano para no perderte ninguna aventura. ¿No pensarás meter la cabeza dentro de las fauces de ese león? De este felino rosa, que se las ingeniará de una y mil maneras para salirse con la suya. Aunque muchas veces se ve envuelto en problemas, lo resolverá solo para hacerte reír. La Pantera Rosa, sábados y domingos, 7 de la mañana, poner 11. Algunos deseos Deseo que mi vida sea como una película de acción Se pueden convertir en Grandes aventuras Extraordinarios poderes Deseo termovisión magnífico Genial Oye, eso no es gracioso Ahora sí Junto a Timmy, Wanda y Cosmo Disfruta de un mundo de magia y fantasía los Padrinos Mágicos Sábados y domingos, 7.30 de la mañana Poner 11 La niña más tierna de los Alpes Llenará de sonrisas tus mañanas Sus ocurrencias y su valentía no tienen límites No tengas miedo, Pichi Conozco el camino Eso hará que se gane el cariño de su querido abuelito Y también el de su gran amigo Pedro a incontables aventuras. No te perdas Heidi, sábados y domingos, 8:30 de la mañana, por el 11. Habitantes de Plaza es el momento de bailar, cantar y ser feliz. Los números y las letras se vuelven divertidos con ellos. Tus amigos, que te enseñarán los colores, las formas y los animales mientras cuidamos del medio ambiente. Aprende junto a Lola, el y Abelardo Y todos los amigos de Plaza Sésamo Sábados y domingos, 9 de la mañana pone 11 Que comience la función Bienvenidos a un mundo lleno de color Fantasía Y algunas travesuras Sé parte de Grandes Aventuras Y descubre junto a este divertido grupo de hermanos Nuevas canciones y el valor de la amistad Cleo y Cookie. sábados y domingos 9 y 45 de la mañana poner el once Hola ¿Estáis bien todos? La verdadera música Galopa en nuestros oídos inspirando el alma Pero Yo no sé si se puede describir a una mosca Porque Mira, ahora mismo hay una mosca Ay, Cuidado, cuidado porque la fantasía es el juego de niños que crea sueños <risa> E inspira aventuras vamos con una obra que seguro que conocéis Una serie cargada de contenido esencial Contenido para el alma el conciertazo. el conciertazo Los sábados y domingos, 10 de la mañana Con el 11. Cosas se han dicho de él Todos mis movimientos están fríamente calculados Tantos problemas ha resuelto Chafri, aquí hay algo ¿Qué es? Una puerta ¿Y del otro lado? También Como si fuera parte de nuestra vida Más ágil que una tortuga Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Su escudo es un corazón Es el Chapulín Colorado Y es que hay algo magnético en su mirada que no nos deja de fascinar. El Chapulín Colorado Animado. Sábado y domingo, 10.30 de la mañana. Por el 11. En esta peculiar vecindad podrás encontrar personajes únicos Todo por culpa de usted Oígame, pero viví locas aventuras junto al chavo y sus amigos Me acaba de decir que no iba a discutir conmigo lo de la renta Sí, pero no porque le vaya yo a pagar Entonces, ¿por qué? Es que quiero evitar la fatiga Cada día con sus travesuras y hazañas Logrará hacer enfadar a toda la vecindad Vaya, tenía que ser el chavo ¿no? El chavo animado Todos los sábados y ovino 11 de la mañana, poner 11. Podrás sobrevivir a los retos más extremos del planeta. Donde tu cuerpo y mente serán puestos a prueba. 32 participantes, 8 equipos. Se enfrentarán a un duelo donde solo los ganadores podrán ir a la aldea y los perdedores irán al inframundo. Reto 4 Elementos. Todos los sábados, 11:30 de la mañana, poner 11. Cada uno de ellos lleva la fuerza, llevan la dedicación, llevan sus sueños. Donde algunos ven obstáculos, los superhumanos ven nuevos retos. Su imparable necesidad de ganar los hace diferentes. Su espíritu los hace invencibles. Y la derrota solo es un motivo más para volverlo a intentar. desafíos Superhumanos! Domingos 11.30 de la mañana, poner 11. La aventura estará presente todo el tiempo. Y los espectaculares paisajes formarán parte de los desafiantes retos que realizará Jesús Calleja. Llevamos media hora perdida. En medio de temperaturas ay, extremas. Ay, no puedo ni hablar. Desde el calor del desierto hasta el hielo de la Antártida. Acompáñanos a escalar esas aventuras en Desafío Extremo. Sábados y domingos, una de la tarde. Poner once. Son ustedes de las que salen como Doña Lucha, con la cartera en la mano, al, al mandado. Un espacio para las anécdotas. Te embarazas, comes bien, te ves gorda y dices, ¡qué chida estoy! Ay, ¡Qué bueno! Tiene bueno? 30 años soltera, sí, se de soltera. Se de llama Sherry. Que... ¿O sea qué? Es mi intimidad. Te <risa> Los consejos. Elujante todo! Elujante todo! Y reír con las ocurrencias de este espacio. Dije también como te quiero, Oye, ¿sí ¿Por pasará? qué razón dices que el de seguridad podría encontrar un condón ¿Así vas a estar? Vamos dar rápido. Vamos, Netas y Minas, sábados y domingos, 12 de la tarde, por el 11. Una gran comedia familiar cargada de diversión y risa A ver, vamos a intentarlo otra vez, igual la 40 es la vencida Pero bájamele dos revistas al drama, por favor Los González son una familia común y corriente Pero cuando Leo, el padre de la familia, pierde su trabajo, tiene una fabulosa idea Mi hija Lucía y yo vamos a ser deseitos en la calle Y sus ingeniosas bromas de cámara oculta harán que no puedas parar de reír Vamos a dar degustaciones a la gente De unos ricos postres que preparó mi esposa Y el ingrediente secreto es Chile ¿Puedo agarrar otro? Sí, claro Pero pruébelo, para ver si le gusta ¿Gustan? ¿Cómo está? Los González Los sábados y domingos, 3 de la tarde Poné el 11 Una combinación de humor e imitaciones a de Guadalupe. No donde cualquier personaje nos puede sorprender. También ¿No era tan mala idea que Thanos acabara con la mitad de la humanidad? Cuando lo inesperado y lo cotidiano se unen. No podemos permitir que el reggaetón domine al mundo. Al diablo las sinfonías. Voy a componer reggaetón. Dame, dame, dame, dame, dame, dame. La risa no se hace esperar. Ah. Brian, de aquí. Porque cualquier cosa puede ser... La parodia, los domingos 3:30 de la tarde, pone el 11. Cine musical del recuerdo, sábados 4 de la tarde, pone el 11. Todos los domingos, estos niños te atraparán con sus dulces voces. sus asombrosos bailes y su maravilloso carisma. ¡Cuánto me gusta! ¿A dónde vamos a parar? Sus ocurrencias te harán reír sin parar. No vas a querer perderte ni una sola de sus presentaciones. Descubría estas estrellas en pequeños gigantes. Domingo 4 de la tarde. Poner 11. Le invitamos a seguir por Canal 11. La Santa Eucaristía desde la Iglesia de los Ángeles. Los sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Canal 11. Lorenzo, de a bordo. Sábados y domingos 7 de la noche. Poner 11. Estas diabluras te harán reír sin poder parar. ¡Que alguien me explique! Además, las ocurrencias de este personaje te dejarán sin aliento. Este programa se hizo para demostrar que sí se puede entretener a la gente sin vulgaridades. El humor le acompañará de principio a fin en... XH Derbez, sábados y domingos, 7.30 de la noche, poner 11... de ti, madre. Tú eres mi hija. Es que iba a ser Belinda, pero yo les cobré mucho más barato. De lo inesperado. ¿Alguien podrá explicarme qué está pasando aquí, por favor? A lo atrevido. Bueno, yo no pico, no muerdo. No, eh, bueno, eso sería lo que sí. Ellos están dispuestos. Híjole. Para que el fin de semana. A ah, hobby, El humor, la alegría y pasarla de lo mejor. No sea lo único que suceda. Entendieron. Así que estás invitado. Está bueno, patrón. Unite a la fiesta. No me importaría vivir la fiesta todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. Más noche. Sábados 10 de la noche por el 11.